los distintos el tema se llama a perder Y que no paro de beber Y si la gente supiera El motivo por el que es Conmigo también bebería Conmigo también bebería No tengo nada que perder No he perdido la mía Es mi presente también Hay que golpearme a la Oh, <laughs>